El objetivo de nuestro proyecto es acompañar a las personas mayores para ayudarles a descubrir que tienen derecho a vivir esta etapa como una experiencia positiva positivo y a prevenir los consumos nocivos y los hábitos no saludables. Queremos estar cerca de aquellas personas que por su situación socioeconómica, familiar, de vulnerabilidad, etc., no tienen fácil el acceso a este derecho. Incluimos algo innovador, algo que nos ha tocado experimentar por causa de los confinamientos y las restricciones derivadas de la pandemia que estamos sufriendo. Y es el acompañamiento y la capacitación en el uso de las tecnologías de la información y la comunicación. El envejecimiento es otra etapa de la vida y hay que disfrutarlo. Por ello, en este proyecto vamos a hablar de hábitos saludables y de cómo tener un envejecimiento activo y participativo. Vamos a crear un grupo de personas con ganas de crear, participar, unidas y adaptarnos nosotros a sus intereses y gustos para hacer con ellos un proyecto único. Y nosotros lo que ofrecemos es eh, guiar y enseñar para m, trabajar las nuevas tecnologías con las tablets, por ejemplo, eh, les enseñaríamos a hacer un videollamadas, a pedir citas, ya sea médicas, administrativas, lo que necesiten. Tendremos reuniones tanto en persona para conocernos y por videollamada porque también conectaremos con las personas de Gran Canaria. Así haremos actividades tanto en, en pequeño grupo como por videollamada. Eh, haremos actividades para poder trabajar las potencialidades de cada una de, nos, de nosotras y además poder opinar y tener grupos de debate para saber la opinión de todas nosotras.